Wi-Fi, tu operador de internet no te contesta. De la siguiente manera te vamos a enseñar cómo recuperar tu clave. Entras a panel de control, redes de internet, luego le das en centro de redes, y le das clic en, en la red en tu red, luego le das las propiedades de red, seguridad y luego le das clic en mostrar caracteres y ahí va a salir tu clave.